Hola Madre mía, locos, nos está quedando un día lluvioso Este domingo tenemos Beobia que me parece que nos va a caer una agua guapa Pero suerte que estamos entrenando bien y que no va a haber quien nos pare ¡Vamos para allá! Hoy tenemos Charla en Barcelona para presentaros justamente este proyecto que se titula Correr me cambió la vida, donde 8 estropeados junto a todo el equipo de Adidas Runners Barcelona nos hemos preparado para correr la Beobia pero para explicaros no solo una carrera, sino cómo. De alguna manera, en algunos momentos muy jodidos de nuestras vidas, el hecho de ponernos calza corta y zapatillas nos ha ayudado a salir de la mierda. Desde una persona a quien le han trasplantado un órgano, otra persona que ha superado un cáncer, otra persona que ha tenido que luchar contra el bullying, hasta otra persona que después de la muerte de un ser querido ha pasado por depresiones. En definitiva, a ocho personas que vamos a la Beobia y cómo os vamos a explicar dónde esta carrera de fondo que es la vida nos ha puesto trabas y cómo a través de correr y del deporte hemos salido a palanca. rabia, impotencia. El bullying en las aulas... Mi madre, tuve dos hijos... Todavía fue encontrar lugares que se viene abajo... Y aquí muchos me diréis claro tú es evidente cómo correr te ha cambiado la vida tú antes eras un jabalí que se había comido a otro jabalí que se había comido a un san juan que pesabas 20 kilos más de hecho en esta foto que veis aquí yo ya había adelgazado unos 5 kilos más o menos y muchos me decís pues ya está claro a ti correr te ha cambiado la vida perdiendo estos 20 kilos por cierto like en al vídeo like si queréis que haga un vídeo que sé que hay muchas ganas de cómo empezando a correr fui perdiendo estos kilos cambié de hábitos cambié la alimentación no me lesioné y a través de de Ironmans, Ultramans, Maratones de Sables, de hacer 10 Ironmans en 10 días y como todo esto, ahí perdí estos 20 kilos. Pues venga, like si hay ganas de verlo. Pero antes quería haceros spoiler de una cosa que os contaré en el docu y ahora en la charla, que es que así como muchos pensáis que yo Empecé a correr en esa época fatídica de mi vida, donde en 5 o 6 meses perdí a mi padre de cáncer, me echaron de Cataluña Radio, la empresa donde estaba se fue toda la mierda y al final me dejó la novia. Y en esos 6 o 7 meses me arruiné hasta el punto de tener que robar comida en algún super a veces para comer. Pero yo, un par de años antes de todo esto, ya había empezado a correr y justamente tiene que ver de nuevo con el corazón y de estar en la mierda. Yo trabajaba en Cataluña Radio. Tenía una novia que trabajaba ahí, que de repente yo estaba muy muy enamorado y me me deja por otro chico de la radio. Entonces yo en esa época, que era la primera vez que creo que me rompían el corazón, no hacía deporte, no corría, no hacía nada. Y entonces yo cuando llegaba a casa, eh, por la noche, para intentar dormir, me bebía una copa de vino, me ponía una peli, me bebía otra copa de vino hasta que me quedaba dormido. Y a las 2 de la mañana se me reactivaba el cerebro, se me reactivaba el corazón y empezaba el dolor por dentro otra vez. ¡Oh, madre mía, madre mía! Claro, como la intención no era emborracharse, sino quedarse dormido, pues a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, al cabo de unos cuantos días de no poder dormir, no poder trabajar, no poder tomar decisiones, con ataques de ansiedad, con ataques de pánico, me ponía calza corta y salía a correr por Barcelona hasta el punto, yo esto ya os lo he explicado otras veces que salía de fiesta con los colegas y a las 6 de la mañana estaba en Plaza Real en el Jamboree y cuando cerraban yo me había tomado unas copas iba al guardarropía, pillaba la mochila, me ponía la ropa y salía a correr, que llegaba a casa y luego cuando miraba el GPS digo me parece que has hecho tú algunas curvas y así es como correr empezó a cambiarme la vida y luego vinieron pues este canal los Ironmans, los Ultramans, las Maratones de Sabres, las Titans Desert, las Madrid Lisboas y como empecé a conocer a toda esta gente y a todas estas historias tan excepcionales y tan motivadoras como las que veréis ahora en esta charla, en la Beovia y en el documental. Venga, like en el video que tengas ganas y vamos para allá y... Muy, muy rápidamente como a cada una de las personas que estamos en el equipo, pero él nos ha cambiado la vida. Yo de pequeño sufrí el bullying en las aulas Mi madre, tuve dos hijos, durante seis años paré mmm, de hacer deporte, o sea, no hice nada dejé de, de tener esa adrenalina que se consigue con el deporte, dejé de tener momentos para mí Mi historia fue encontrar eh, un es que se viene abajo eh, eh, ira, rabia, impotencia, eh, tristeza, culpa... Eh, un tsunami emocional eh, del que creía que no saldría y a su vez sumado a entender todos los cambios eh, que suponía la diabetes. Tuve una lesión muy fuerte en el tobillo y cuando me estaba preparando que había hecho misma para ir a los campeonatos europeos, ahí se acabó todo. En ese momento, eh, los médicos me dijeron que nunca más en la vida podría ser bueno haciendo deporte que lo dejara. Un 13 de octubre eh, me llamó mi hermana para decirme, oye, que nuestra no madre está mal estar en el hospital. Y un 31 de diciembre, eh, menos de dos meses después, la estábamos enterrando. Eh, fue por un cáncer, muy rápido, muy hijo de puta, eh, muy silencioso... Irregal. Me encuentro con muchísimas adversidades. Voy aprendiendo eh, eh, sobre la marcha. Eh, un día salgo a entrenar y me enfrento a una hipoglucemia sola. Otro día no puedo entrenar porque estoy a más de 300. Yo era una persona muy introvertida, o sea, eso de coger un micro y ponerse a hablar ante la gente, vamos, se me por la cabeza. Entonces, entre una cosa y la otra, digamos que pues, no era el más carismático de, de clase. Y pues muchos la tomaban conmigo pues lo típico, ¿no? burlas, tonterías, o lo de siempre. Además tenía 8 kilos más, que no me había sacado de los embarazos, me sentía pesada, estaba de mal humor. Además hay una línea fina entre, eh, entre también la depresión postparto, el cómo te sientes tú y y entras en una, en una rueda de no sentirte bien, no te gustas, estás de mal humor, estás cansado, lo pagas con los hijos... Para mí el deporte era competición y ser la primera. Y mi padre ya me decía en ese momento, puedes ser la primera en algo y tienes que intentar ser la primera y la mejor siempre en la vida, pero siempre habrá alguien que puede ser mejor que tú. Entonces, en la vida no te puedes medir con los demás, si no tienes que medirte siempre contigo misma. Eh, creo que tardamos muchos años en que esto nos entrara en la cabeza y en entenderlo y en saber qué pasaba en todo esto y en cómo digerir esto y cómo hay que aprender de ello, pero cuando lo aprendimos decidimos cada uno a su manera, pues hacer una lista de cosas que hacer antes de morir y decir a la mierda, empezamos y va hacer. Y un día le dicen, ya está, o sea, Laia, cógete... Unas zapatillas y vuelve a salir. O sea, es tan fácil. Y el running, un sentimiento de un ambiente de familiar muy, muy grande, con esas nociones, ¿no? De, de, de unión, de empujarse todos hacia adelante. Hoy hay un Ares que, que reconozco de otro modo. Eh, soy, soy una persona con, con una esencia mucho más pura, a pesar de todo lo que me ha supuesto enfrentarme a una enfermedad como la diabetes. Cuando pasó lo de mi madre, en ese momento, eh, supongo que de la erosción de que me pegó la vida, empecé a entender muchas cosas. Empecé a entender eh, qué es lo que me decía mi padre en ese momento y qué es lo que siempre mi madre me había enseñado. Que los miedos no sirven para nada, que hay que luchar en la vida. Y como los dos somos unos flipados, en lugar de decir, vamos a hacer, eh, yo qué sé, vamos a tratar un día, pues vimos que al cabo de dos meses había un Ironman en Lanzarote y dijimos: Pues habrá que ir, ¿no? Porque si en la lista hay hacer un Ironman y hemos llamado: ¿Y dónde hay un Ironman en Lanzarote? Pues vamos allá. Porque el deporte es bueno físicamente, pero para mí ha sido muy bueno a nivel mental, porque. Porque son momentos en los que estoy yo, yo con, haciendo deporte, yo conmigo misma y yo con, con mi esfuerzo y mi superación. Ya veis que, en fin, llevamos un equipo de flipaos, que entre, lo, entre los cinco no hacemos uno, para ir a correr. Correr es, de, es este deporte que como definición es, es un deporte, de droga, o, o la de veo una carrera donde corren muchos y donde siempre gana Castillejo. Ahí está. O no, o no eso sí es. Carlos, está, está bien, ¿eh? Bien. Bueno, Carlos, ven para aquí, un momento. Eh, yo creo que al final lo que tenemos que agradecer es que el deporte nos permita conocer historias de superación como, como las que tenemos aquí, que están, que están ejemplificadas en, en cada uno de vosotros. Tenemos, tú dices, miles, pero que lo que nos demuestran es una sola cosa. el ser humano no, no, no tiene barreras, que el ser humano no tiene miedo, que el ser humano sabe superarse porque sabe enfrentarse a los problemas. Y eso, el deporte, es una gran medicina. Y por lo tanto, yo quiero que leis un aplauso no solo a ellos, sino a una cosa que es mucho más grande, que es el deporte, que nos ayuda en, nuestra, en nuestro día a día, que nos hace que no nos volvamos más locos de lo que ya estamos y que nos permita pues, estar aquí, nos permita compartir lo que vamos a compartir dentro de un momento y lo que compartiremos, evidentemente, en Donosti el día a día. ¿Vale? O sea, que un fuerte aplauso, porfa. super cogido pero eso quiere decir que es super gañero. Monche, ponte las pilas, Paul, ponte las pilas, Paiser, nos prueba las pilas que empezamos en 3, 2, 1.